Amigos del Sim Racing y bienvenidos a la segunda carrera de la Fánica Audi TT organizada por el Race Room Spain en este corto trazado de Noris ring ubicado en Nuremberg. Este circuito consta de seis curvas, cuatro izquierdas y dos de derechas. Su distancia de 2,3 kilómetros nos va a brindar la oportunidad de ver bastante tráfico en pista. En este trazado alemán se disputa de forma bueno, se disputa de forma ininterrumpida el Campeonato Alemán de Turismos, más conocido como DTM. Desde su vuelta allá por el año 2000, aunque también se disputaron otros campeonatos como el mundial de resistencia por la década de los 80, entre otros. Nos acompaña hoy en cabina Jesús Huerta para comentar la carrera y nos va a hacer un breve resumen de cómo están las cosas en el campeonato. Bienvenido Jesús. Eh, hola, Esteban. Muy buenos con todos y sí, como decía pues mi compañero aquí en cabina eh, haré un pequeño resumen en cabeza de la tabla de posiciones. Tenemos a Orlando Teleiro con 57 puntos, seguido por Luis de Gómez, ambos portugueses, con 45, y Desko Soke, húngaro, con 44. Eh, muy apretada, de verdad, esta tabla de posiciones, y más aún ahora que vemos la tabla de clasificación eh, de la carrera, pues creo que las cosas se van a poner interesantes en, después de esta segunda ronda. Efectivamente, pasábamos la semana pasada por ese circuito de Nürburgring, circuito alemán también. Recordemos que el calendario de la Fanny Cup corresponde al calendario real que se utilizó en los años 2015 y 2016, y tendremos dos carreras en uh, formato de 20 minutos y 25, la segunda, si no me equivoco, con la parrilla invertida en esa segunda de las carreras. Vemos que está a punto por determinar esta sesión de práctica. Quedan 9 minutos y 40 segundos. ¿Y más o menos por quién, ¿por quién crees que apostarías para esa pole position? Bueno, de momento, ahora mismo las cosas se ven muy igualadas. En práctica estábamos viendo que eh, al menos el primero eh, del río le estaba sacando 6 décimas al segundo, pero claro, no sabemos con qué combustible era cada uno, con qué, con qué cara estaban rodando, eso influye bastante en los tiempos ahora mismo las cosas se han, se han emparejado muchísimo, vemos a los cuatro primeros en, en dos décimas y el quinto no está nada lejos ahí, este, a dos veinte, ya del sexto pues... tal vez las cosas nos, se están separando un poco, pero bueno, yo la verdad no apostaría por nadie las cosas están muy igualadas y solamente a disfrutar la sesión de cual a ver quién la tiene a toda la vuelta. Tenemos a Andusan Miloradovic que está en esa primera posición a solo dos milésimas de segundo de ese segundo puesto de Renato del Río y efectivamente está ajustadísimo. Por aquí vemos que eh, prácticamente hasta. Bueno, los, los dos primeros han rodado en 54 y del tercero hasta prácticamente el fondo, hasta el 21, ruedan en 55. También es un circuito propenso ¿no? a, a favorecer que, que no haya grandes distancias de, de tiempo. ¿no? Claro, claro, es un circuito que solamente consta de cuatro curvas, o sea, diferencia de tiempos eh, significativas no vamos a ver. Y justo eso es lo que le va a agregar más eh, emoción a esta clasificación Quedando 7 con 40 segundos Pues es cuestión de de, de ver y estar atentos a, a cualquier fallo eh, que pueda cometer cualquier bloque Y lo pueda relegar eh, de una posible pole position a, a estar saliendo décimo para atrás ahí teníamos a de esos que venía mejorando su tiempo al final eh, no ha conseguido subir alguna posición en esa clasificación pero es que está muy ajustado por ahí delante <coughs> Ay, perdón ahí vemos a tony zagir que también marcaba tiempo bueno tiempo mejor absoluto en ese primer sector van todos marcando ese primer tiempo mejor que que el primer absoluto pero luego se desinflan en el segundo sector es un... quizás el primer sector es bastante corto y, y da para para hacer los tiempos muy parejos ¿no? Sí el primer sector pues solo consta de una recta curva y uh -huh. la horquilla eh, eh, es cuestión de la salida de la horquilla yo diría uh -huh. y de cuánto si hayas cargado en la recta ¿no? En la, en la salida de la última curva vemos a muchos pilotos que utilizan esta técnica de abrirse bastante para obtener la máxima velocidad posible en la recta de meta y aquí no es la excepción o sea, eh, eso juega un papel importante en qué tiempo será mejor en el primer sector y qué tiempo por la curva 1 que va a ser bastante embudo no diría es una curva que sí. tiene una frenada muy fuerte vienes de una recta eh, media corta es un, una recta así bastante corta pero se alcanzan grandes velocidades y la horquilla es eh, indiabladamente cerrada y justo en la vida real también vemos que bastantes accidentes ocurren ahí bastantes DNFs y bueno en esta no, no creo que sea decepción pero pero sí esperamos que, que que sí lo sea más que nada para que todos los pilotos puedan disfrutar de, de esta segunda ronda de la Funny Cup y y tengamos una carrera lo más limpia posible como piloto que tú eres que tú eres un buen piloto <ríe> jesús ¿eh, ¿qué nos dirías cuáles son las eh, zonas clave de este circuito bueno eh, para empezar la horquilla eh, para, es un buen punto de adelantamiento Viniendo de una recta tan larga Como es esta recta de Norris Ring eh, De ahí Tenemos la segunda recta Después de la chicana Otro buen punto de adelantamiento Y la última curva eh, Tanto en la última Como en la primera Al ser horquillas Hay que tener mucho cuidado Con que el coche subvire eh, No vayamos no, no, a ir largo Y... La chicana, pues hacerla lo más pegado de los muros posible, sin tocarlos, obviamente, porque puedes romper el coche o, o dañarlo. Y no es lo que se Hemos visto Básicamente, muchas imágenes ahí en, ese, en esa escapatoria que estamos viendo justo ahora: eh, coches que van apurando al fondo de, del, del muro y se arrancan retrovisuales de ahí. Sí, y es que. Del... Bueno, el trazado de Noris Ring, justo si, si lo ves de cerca, pues las decoraciones que hay indican que coches pasan rozando esa pared y pues eso es lo que se busca, ¿no? O sea, no, no rozar, pero sí va lo más cerca posible tal vez para estar seguros de que se ha obtenido una buena salida de la curva y, y se ha ganado algunas décimas o no se ha perdido tiempo si es que vienes de un muy buen primer sector efectivamente pues eh, entramos ya en esta sesión de clasificación 20 minutos por delante para los pilotos que puedan marcar alguna vuelta y va a estar bastante difícil con todo el tráfico que deba haber en pista ¿no? Sí, encontrar el hueco va a ser esencial para los pilotos eh, claro, cada, la responsabilidad de cada uno está en, en encontrar ese hueco, pero si es que todos se deciden salir desde ya, pues va a estar un poco difícil, por no decir que va a ser una tarea titánica. Sí, tenemos eh, 24 coches inscritos, eh, eso es lo que había visto a, a última hora en la sesión de práctica. Bueno, de hecho hay 26 ya, tenemos 26 en la, en la sala y va a ser uh, difícil porque son dos con tres kilómetros cada uno va a tener que buscar su hueco y cada uno pues, va a ir a hacer vueltas todo el rato porque no no quieren perder ni una décima sí exactamente y bueno yo creo que también ayudará el hecho de que eh, algunos pilotos lleguen más rápido a lo que ellos están seguros que es su mejor vuelta y sepan que tal vez eh, ya no van a mejorar, claro que con práctica sí se puede hacer pero eh, sabiendo esto de repente optarán por tocar más el coche ir probando pero la cantidad de coches en pista disminuiría significativamente, a ver si, si los pilotos pueden hacer esa mejor vuelta personal lo más rápido posible para que no haya tantos líos en pista al marcar otros pilotos vueltos. Bueno pues ya tenemos los primeros tiempos de vuelta, Simón mil que se coloca en esa primera posición, detrás está Nenad Vladisajevich, Blalis, tercero está renato del Río, eh, atención porque también Nura, Dusan Miloradovic que se colocaba en esa segunda posición ahora. <ríe> Un montón de pilotos que ya van marcando sus tiempos, ya tenemos prácticamente los 18 primeros diría. Eh, habrán marcado ya ese tiempo de Quali. Y, eh, y bueno, parece que va a estar muy ajustada la cosa. Eh, un uno, ahí, un 54, 9 para Simón Mil, 54 segundos, 9 décimas. Y tiempo que parece ser que va a ser eh, quizás mejorado, ¿no? A lo largo de la sesión. Claro, porque bueno, en práctica tampoco hemos eh, estado tan al tanto de cuáles eran exactamente las condiciones de pista, supongo que mejores Porque hemos visto vueltas de 54-8, los dos primeros estaban separados por dos milésimas, o sea, <ríe> eso es casi casi nada, han marcado la misma vuelta Y tal vez pues, las condiciones de pista mejoren, pero ya de por sí un 54 no es muy buen tiempo para esta pista 54,8 creo que había llegado a ver. 54, un, un pelín menos, quizás. Y yo creo que si mejoran un poco eso, esas temperaturas de los neumáticos, y quizás las condiciones de pista se pueda llegar a mejorar ese tiempo de Simono 1000. Veremos a ver cómo transcurre la sesión a partir de ahora. Ya quedan eh, 16 minutos para que termine. Y nos hemos fundido casi un cuarto de esta clasificación. Y nos comenta por el chat Kevin Fernández que el circuito es largo. <risa> y muy pocas zonas donde adelantar. <risa> eh, bueno, o sea, es, es pura recta este circuito. O sea, no tiene más misterio. No, no tiene mucho misterio. Pero... Sí que tenemos la circuito de dos curvas o sea las dos horquillas, ¿sí? lo, lo más simple sí y bueno yo creo que en las chicas vamos a tener paralelos eh me parece a mí vamos a tener aquellas batallas bueno. de de entrada a salir vemos ver cómo cómo uno le adelanta al otro luego el otro le adelanta al uno no sí sí, sí vamos a ver de, o sea, de batallas vamos a, vamos a tener de, de hasta de sobra yo diría, eh, la, la cuestión es cómo los pilotos eh, podrán sobrellevar esta, estas pequeñas luchas ¿no? que hay en pista, porque como ya sabemos, no, el, el circuito no tiene partes para dormirse, tanto las chicanas como las chicanas son muy... Eh, pueden ser traicioneras si es que no estás concentrado al 100% y pues vamos a ver cómo, cómo llegan los pilotos esperemos que no haya ningún dnf en, dentro de esas pequeñas luchas que vamos a tener bueno pues eh, todavía sigue simono mil en esa primera posición con ese 54-9 de esos choques que se coloca en la segunda con 54-0 55-0 perdón 55-1 para Dusan Miloradovic eh, cuarto está Roberto Gil con un 55-2 y quinto está Orlando Teleiro con un 55-2 también. Están muy apretadas las cosas y eh, a ver si hay alguien que consiga bajar de ese 55 para plantarle un poco de cara a, a Simón O'Mill. Bueno, también vemos que los tiempos se dan más o sea apretando cada vez más ya ya tenemos a del, del primero al, al séptimo que están en medio segundo los de arriba muy apretados sí déjame y comentar, comentar que los han mirado hecho veíamos en imagen teníamos eh, a escasas milésimas de segundo de, de Simono, mil y finalmente a un 55-0 se coloca en esa segunda posición, perdón que te interrumpiera. Luego con que acaba de marcar un muy buen primer sector, creo que el mejor, pero está teniendo un poco de tráfico en, en pista. Efectivamente. A ver si no Efectivamente. El bueno, tráfico que comentábamos que iba a ser bastante problemático, estamos ya viendo... Esos eh, percances de que vemos a coches que se encuentran con otros. Y va a estar, va a estar difícil la cosa para marcar tiempos. ¿eh? El, el 54-9 de Simón O'Mill es muy buen tiempo para lo que hay en pista ahora mismo. Y, y realmente se ha puesto muy, muy bien las pilas, eh, Simón, que ha salido atacando a fondo ya en la primera vuelta. Y que de momento rato no rato lo baten, tener ¿Eh? ha marcado un, también el mejor primer sector de momento y se ha quedado a un, una décima y media en el segundo vamos a ver si mejora su tiempo porque ahora mismo está a dos décimas y no me puedo creer que acabo de ver no sé si es un del puede pero me pareció haber visto un coche cruzándosele sí. en la línea de meta eh, sí, habíamos visto ese coche que se cruzaba en la trayectoria no esperemos que no le haya afectado eh, no sé. Y Orlando Teleiro, eh. Ojo con Orlando Teleiro que viene mejorando. Vamos a ver si consigue esa pole position. Ahí está. Eh, 54-9 para Orlando Teleiro. Justo por delante a solamente dos centésimas de, de Simono Mil. Y madre mía, el, el tiempazo que se acaba de marcar Orlando Teleiro que lo coloca en esa primera posición de la cual aquí es cuando entran a tallar ya los detalles, eh, qué tan pegado puede ir eh, uno en la, en la curva esta de la chicana, qué tan pegado en la horquilla también, porque tiene su truco, ¿no? Está Anafructuoso también es mejorando frigador, su es, tiempo. La... Perdona que te interrumpa, está Anafructuoso en esa vigésima sexta, mejorando su tiempo, vamos a ver si consigue cruzar eh, y mejorar alguna posición. Bueno, de momento mejora su tiempo de vuelta personal. Eh, no así eh, mejora su, su posición pero la felicitamos porque está batallando duro y está intentando escalar posiciones como sea y rento del río que al parecer no, no puede igualar su vuelta de práctica ya de por sí su vuelta de práctica fue la mejor overall o sea, en todas las sesiones pero pues ahora mismo está quedando un poco atrás así es eh. y vemos también a carlos barrios barros perdón eh, en esa décima segunda viene mejorando su tiempo está solamente en ese primer sector a dos décimas de la pole en, esa, en ese segundo sector se queda atrás parece que habrá tenido problemas para encontrar el tiempo en esa chicane o esa salida de la curva va a ser muy importante también para ganar décimas y vamos a verlo cruzar por línea de meta de momento décimo, segunda posición para él todavía con un 55 6 55 8 en esa última vuelta no conseguía mejorarla y orlando teleiro que va a intentar hacer otra vuelta más creo yo a ver si se consigue distanciar un poco más de Simón mil que no le eh, de más guerra. Ahí está de esto Choque Desto. que en el Desto. segundo sector viene mejorando también. Creo que salió un poco mejor en la última curva. A ver qué tiempo marca. Pues a ver, está cruzando por línea y Meta ahora. Pues no, no ha perdido. No consigue Pero, mejorar. Lo perdido todo. Es que están muy apretados los tiempos, ¿eh? si te fijas están a una décima. y sí, la, la verdad, este circuito, o sea, pues eh, tal vez los espectadores, algunos estén pensando que es fácil, no es fácil, a pesar de que son solamente cuatro curvas y el coche, pues es un coche que es muy difícil de perder, lo difícil es ir rápido aquí, o sea cada cada exactamente como traces cada milímetro de pista te va a dar décimas eh, y aquí es muy importante considerando el nivel que hay en pista eh, considerando que los 10 primeros están súper igualados eh, es muy clave concentrarse en eso bueno, son eh, seis curvas de trazado y alguno consideraría que consideraría que son hasta 8. Contando con estas eh, claro, semicurvas, estas rectas de alta velocidad, eh, no, prácticamente no no se notan, pero sí que es verdad que, que, que tiene un poco de, de radio, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, Nena Vladisadjevic que se coloca en esa quinta posición, de momento. Eh, 552 2 para él no consigue acercarse ya más a a los de a los demás pilotos pero es que están en los cuatro muy apretados en esa prácticamente diría que están en una décima o sea es 54.9 para orlando teleiro 54.9 para simón mil 55 0 para dusan mil, Miloradovic y 55 0 también para eso choque Uh, ojo paralelo a esa última, bueno penúltima curva de circuito con eh, Nenad Vladisavljevic que intenta hacerse hueco, el eh, otro Audi TT que busca aprovecharse del rebufo, no sabemos de quién se trata. Y Nenad que todavía sigue en esa quinta posición tiene problemas, ahora se ha salido al exterior de esa recta curva. Y es Roshan eh, Tasic que cruza por línea de meta viene vigésimo primero he eh, dicho Sroshan y es eh, bueno lo, lo llamamos Tasic porque eh, claro. tener tener tres o cuatro consonantes de, de nombre al principio ya es una matada <risa> Ahí tenemos a Sergio Ramos, el, presumiblemente el jugador de fútbol. Real. Cruza por línea y meta en esa decimocuarta posición. Se coloca. De, de, de estos nombres que coinciden con algunas personalidades, yo también creo que coincido con una personalidad, pero no tan conocida. Creo que es un político por ahí, mm. o economista, no, no, no es. De México, creo. Incluso... Bueno, yo que sé. <risa> sé la que ibas a decir. <risa> o eso pienso yo. Bueno, cinco minutos por delante para esa sesión de clasificación que va a terminar y ya. En esos cinco minutos que todavía quedan... Dime, dime, perdona de Fabián Alba que creo que ahora mismo pues por ser autodirector está enfocando no sé si sea un bus del juego Ajá. pero ruedas delanteras tal vez sea eh, por el setup que le ha puesto porque están súper súper sí. Este... sí sí tienen mucho camber esas ruedas parece ser que, que le ha puesto bastante camber en el setup veremos a ver si es así como lo ha hecho o si realmente es un bug del juego pero sería curioso ver uh, esos ajustes del setup en, uh, en imagen, ¿no? Sí, porque es que con Rayton ya no te puedes creer ni lo que ves en, en <ríe> si estás detectando. Ojo con Simón mil que viene mejorando ese primer sector. Vamos a ver si consigue mejorar su vuelta. Uy, ese segundo sector se ha quedado un pelín atrás. Difícil ese tiempo de vuelta en 54-9. Que establecía Orlando Teleiro también lo establecía Simón O Mil, pero se quedaba dos centésimas atrás. No vuelta. De momento no hay mejora de vuelta para Simón O que se, con, se queda en esa segunda posición. Orlando Teleiro por su parte también viene mejorando ese primer sector. Uy, toca el muro. Toca el muro, ese eso le va, es no. ese le va a hacer perder tiempo. De hecho, se ha ido a boxes directamente para eh, volver a salir Ni cuanto nena, antes. Nina, la También Acaba de tocar el muro. Sí, tocó el lápiz ahí del muro y se fue contra el muro exterior también. Eso es lo que no quieres hacer. O sea, eh, te ayuda a buscar de más si es que la clavas bien. ¿Sí? Pero si no pasan esas cosas, lo que no quieres es que pasen carreras bueno esto también nos demuestra a qué nivel están rodando estos pilotos que están buscando sí, sí, hasta la última milésima rozando esos muros eh, intentando lamerlos con las ruedas pero no con el coche <ríe> y realmente el, el nivel es altísimo ¿eh? Súper alto súper alto Ahí tenemos ahí Marcano que cruzaba por línea de meta. Parecía que iba a mejorar en ese primer sector, pero luego finalmente los dos eh, siguientes sectores eh, se le ha, se ha complicado un poco. Orlando Teleiro que va a salir a hacer otra vuelta más. Vamos a ver si es capaz de mejorar su tiempo de vuelta. De momento ocupa la pole pero por muy poco. Y ahí estaba Mirko Losser que rozaba el muro de, de tal forma que le hacía perder el tiempo. Ahí teníamos que... Eh, se ha quedado a cuatro décimas de ese mejor tiempo. Y va a cruzar por línea de meta. Me parece que no va a hacer mejora en su tiempo. Bueno, bueno, hasta el... Eh, hasta el vigésimo bueno, cuarto clasificado ponen? en Rolando en, en 55 ¿eh? oye oh, yeah. aquí también nos comentan por el chat bueno kevin está escribiendo si sí. se ha mandado creo que 10 seguidas <risa> <risa> que dice tomenaco no ha salido aún <risa> pues y la s es muy mala a, a, a qué se refiere con la S, a ver, supongo que será la S. sí, la S. check Sí, La S. es muy.. o sea sí, eh, puede. puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga, si es que la sabes tomar bien, si es que pues no. Vas tentando la suerte en cada. en cada vuelta. Así es. Uy, veíamos ahí un coche accidentado en la entrada, boxes. Eh, decía uno de esos.. Eh... No sé de quién era este coche. Eh, como son todos lo mismos, pues cuesta de ver, Cuesta de ver. ¿eh? <ríe> ahí vale, tenemos a Alejandro Tomeo sí. también, que venía mejorando el primer sector. El segundo se ha quedado un pelín atrás. Y nos saben ya las clasificaciones eh, provisionales de esta clasificación. Quedan 20 segundos para que acabe esto. Y presumiblemente no va a mejorar nadie el tiempo de vuelta. Me parece que ya tenemos Poleman. Eh, si ¿sí puedes narrar los resultados, están Así es, Orlando Teleiro que está en esa primera posición para primera de las carreras. Simono Miles, segunda posición. Dusan Miloradovic en la tercera. Dezzo Choque en la cuarta. Quinto está Nenaz Vlaisadjevic. Roberto Gil en la sexta. Y se me acaba de ir eh, la imagen. ¿Sí? En la séptima, la séptima eh, Luis de Gómez, el octavo la... Carlos, Guerra, Carlos Guerra, noveno Mirko Loser, la... eh, décimo José López, eh, Gerson David en la décimo primera, Renato del Río en la décimo segunda, Manuel Álvarez, décimo tercero, eh, Sergi Muñoz, décimo cuarto, décimo quinto, marcano Doniz Aguirre, décimo sexto, Alejandro Tomeno, décimo séptimo, eh, décimo octavo está Sergio Ramos, Carlos Barros eh, décimo noveno, vigésimo Marcelo Jordano, Tasic vigésimo primero, <ríe> vigésimo segundo Nuno Miguel, Nuno Antunes eh, vigésimo tercero, vigésimo cuarto está Peter eh, Jacaf. Jesli vigésimo quinto, eh, Enrique Palacios vigésimo sexto, vigésimo séptimo saldrá David Díaz, eh, Sebastián Fábregat vigésimo octavo, vigésimo novena están fructuoso y Fabián Alba cierra la parrilla en esa de eh, trigésima posición perdón 70 coches en pista lo que nos espera en la primera horquilla. bueno esperemos que no o sea, esperemos que no comentando. pero pero 30 pilotos va a ser una parrilla bastante completa que nos va a brindar mucho espectáculo y mucho tráfico en pista Sí, sí, definitivamente. Y con la siguiente manga, que como ya lo habías mencionado bien Esteban, que es parrilla invertida, va a ser aún más interesante, a ver cómo lidian los pilotos en teoría más rápido saliendo de posiciones más que más atrasadas. Así es, esa, esa parrilla invertida para los 10 primeros, saldría el primer clasificado, de la primera carrera en la décima posición y eh, Iríamos eh, subiendo de el noveno sería el segundo, el tercero sería el eh, octavo. Digo, el octavo, el, el, me estoy haciendo un lío ya. Así el octavo, sí. y así sucesivamente de, de, de forma invertida la clasificación de esa primera carrera. Vemos que hay pilotos que ya están marcando algunos tiempos, tal vez de referencia para la carrera con combustible ya cargado, Jeff Lee acaba de marcar un tiempo, yerson bueno, Martínez se ha puesto primero ahora mismo, quedando 20 segundos para el warm-up y, y a esperar que se apaguen las luces para el comienzo a esta segunda ronda de la Fanicar. Pues sí, eh, ya termina esta sesión de warm-up en 10 segundos nada más cuanto acabe tendremos ese minuto para que se forme la parrilla se podría terminar en cualquier momento siempre que todos los pilotos estuviesen ya en parrilla y una vez formada esa parrilla tendríamos los semáforos en rojo y saldríamos en esa primera de las dos carreras de hoy bueno mientras que esperamos a todos los pilotos que se vayan incorporando vemos si hay varios pilotos que que salen desde la misma posición de boxes que otros esto será porque no tengan los suficientes bloques de, de boxes ¿no? en, en pit en pit lane. sí tal vez y también recordar que la gestión de estos coches con los push to pass una herramienta clave. Uy, espérate que se ponen adelante. los semáforos en rojo. Vamos a salir dentro de nada. Y ahí está la salida. Vemos ya que se va formando una bueno. montonera en esa primera curva. Vamos a ver quién sale vivo de esta. Pues parece que está bastante limpia esa primera curva, ¿eh? aunque se hayan dado algún toquecito así ligeramente. Parece que no ha habido incidentes gordos. Es muy limpia, muy limpia y resalta el adelantamiento por el interior que le ha hecho Simón Mila Orlando Pelleiro, que ya lidera ahora mismo. Y por atrás también se han estado adelantando eh, buenas buenas veces también. Pues eh, Orlando Teleiro que se coloca en esa segunda posición, siendo adelantado por Simón O'Mill. Dusan Miloradovic que está en esa tercera, en batalla con Orlando. Vamos a ver, en la apurada de frenada de la curva 1. Dusan que se ha colocado por el exterior, le intenta hacer la tijera. De momento no consigue adelantar. Pero se queda ahí detrás intentando. Acercarse. Más, Jordano. Efectivamente. Marcelo Giordano, slowdown por uh, abusar los límites de pista. Recordemos que en, uh, en las carreras uh, hay unos límites de pista que están delimitados por las rayas blancas. En cuanto tienes el coche totalmente por fuera, esas cuatro ruedas están por fuera del, de las rayas. Uy, vemos un incidente por ahí detrás. No sabemos de quién se trataba. Pues como comentaba, eh, cuando tienes las cuatro ruedas por fuera de esas eh, líneas blancas, eh, el eh, comisariado deportivo te va a sancionar con eh, un slowdown o una sanción de tiempo o quizás con eh, que tengas que ceder posición o más, eh, más sanciones posibles. Sí, exactamente. Y mientras vemos que pues no se despega el segundo y el tercero, eh, eso le ha beneficiado a, a Simón Gomila a escaparse un poco y ya va un segundo por delante. A ver si de repente se ponen de acuerdo en no atacar y, y no dejar que escape a quien sea que sea primero, porque obviamente eso le va a beneficiar bien mucho. Bueno, eh, contando que, que Orlando Teleiro es el eh, Pullman, eh, debería ser. Eh... O, por lo menos, se debería intentar eh, tener eh, el ritmo, intentar acercarse al máximo, no perder mucha comba con Orlando y no molestarlo mucho. Para intentar Pero alcanzar mismo... a Simón mil Un ataque de que se tiene que defender ahora en Orlando. Que Eso lo hace así. Sí, perdona eso le, le hace perder de diez décimas de tiempo va poco a poco eh, perdiendo un poco de ritmo con eh, simón y eh, bueno cada vez que tengas un coche por fuera o por dentro eso te va a afectar de, de alguna manera sí y tener en cuenta que estas carreras son formato sprint por por ello los pilotos están pues así de de agresivos por por así decirlo. Uh -huh. Y mientras más posiciones este eh, estés más arriba, pues mejor. Ojo con Dusan que se coloca eh, por el interior. Intenta salir eh, lo más rápido posible para que no lo alcance en ese paradero. Bueno, vamos a tener paradero en la chican Frena Orlando Teleiro se coloca por delante, intenta hacerle la tijera por ahí eh, Dusan, pero no lo consigue. De momento Orlando que sigue en esa segunda posición y nos vamos con las batallas de atrás también porque por esa vigésima posición están batallando Enrique Palacios con Carlos Barros. Orlando y mira y, y eso es mi, si se que ahora mismo se tercero creo que es un tubo y para la recta de meta. Pero Orlando sí que se lleva la, la peor parte porque vemos que bueno al menos en mi cámara su coche la parte de frontal está destrozada totalmente. Pues acabamos de cambiar de imagen. Y justo cuando cambiamos de imagen es cuando suceden las cosas. Eh, mala suerte que hemos tenido. Pero bueno, Orlando de momento parece que no tiene daños. A mí no me sale nada, por suerte. Y sí que es verdad que eso choque que se ha colocado en esa tercera posición por delante de Dusan Miloradovic. Eh, no sabemos qué le haya pasado. Adusan exactamente, pero nos fiamos de tu palabra, ¿no? Que... que... <risas> tocaron en la, la orquilla final Orlando Vidosa. Eh, infortunio, pero, pero bueno. Felizmente no, no pasó a mayores. Pues sí, eh, de momento que Orlando Teleiro ahora va a tener un poco más de eh, colchón para respirar eh, con respecto a de estos Choque, tercer clasificado recordemos que antes eh, era usan en eh, el tercero y pues eh, con este pequeño incidente pues eh, han cambiado las tornas un poquito eh, sin embargo orlando no lo tiene muy alejado eh, de eso nos vamos también con eh, luis de gómez eh, peleando por esa sexta posición con mirkocher el piloto italiano eh, batallando con ese piloto portugués. Nos acercamos a esa última curva, le intenta el interior. Ahí Luis de Gómez parece que sale bastante más rápido Mirko. Y nos vamos por detrás con Carlos Guerra. Representante de Suecia en este campeonato. Por detrás de Sergi Muñoz. Batallando. Están con Alejandro Tomeno. Por esa novena posición, la décima la ocupa Sergi, décimo primero está Carlos Guerra y décimo segundo Roberto Gil que intenta no perder mucha comba. Y más atrás también tenemos eh, la batalla por esa eh, décimo, novena, décimo octava posición, atención porque Carlos Barros que trompea a la salida de la horquilla, la curva 1. Intenta ceder el paso a los pilotos que vienen sin perjudicar a la carrera. y También tenemos a David Díaz eh, batallando con tasik por esa vigésimo segunda posición. Y Luis de Gómez que está en la séptima posición también batallando por. Bueno, sigue batallando por, por la sexta posición con Mirko. Parece que estaba muy cerca. Las batallas que hombre. no cesan. Perdona, perdona, dime. Exactamente como dices, o sea, no cesan las batallas, sea por adelante, sea por detrás, y aunque está un poco más interesante esta batalla que están teniendo los el segundo, el tercero y el cuarto por esa segunda plaza, están super pegados. Desco que acaba de ponerse en segunda posición, eh, bueno ahora mismo que Orlando Teleiro ha retomado esa segunda plaza. Y el único cambio que vería sería Dussan, que ahora mismo se acuerdo estaba en persecución de Orlando. Y ahora eh, Orlando, pues, bueno, están cerquísimos, están súper cerca, están adelantando por todos lados. Efectivamente, vemos que hay eh, una frenesí de adelantamientos en eh, esa. De bueno, desde esa última curva hasta la curva 1, parece ser que Orlando. Eh, ha salido perjudicado de estas batallas con eh, dezo choque que se coloca en la segunda posición y dusan Miloradovic que se coloca en la tercera madre mía el eh, adelantamiento que había efectuado orlando en la horquilla final del circuito y eh, sin embargo pues eh, ha salido con menos velocidad y finalmente ha sido adelantado por nuestro y por Dusan. Efectivamente, como vemos ahora mismo en la tabla de posiciones, Desco se posiciona segundo, eh, Milo Radovich tercero y Orlando, que estaba en persecución al principio de Simón Mil pues ya pasa a la cuarta plaza. Y eso le beneficia mucho a Simón, porque ahora mismo vemos que ya está casi dos segundos, que obviamente se han estado construyendo a base de la constante batalla que han mantenido esos tres y reales, <ríe> súper, súper, pues super idealista pero pero es lo que es lo que se busca surreal esa era esa era la palabra que buscaba bueno pues nos acercamos ya al ecuador de la prueba 10 minutos por delante vaya 10 minutos hemos tenido en esta primera carrera y vaya diez minutos que nos esperan batalla por esas primeras posiciones que se va eh, desapretando un poco, vemos que se van eh, distanciando un poquito todos, pero sin embargo todavía tienen opciones de, de luchar y en cuanto mira, en cuanto llegamos a la curva número uno volvemos a tener a todos apretados. y sí, La curva 1 es un punto de frenada muy fuerte. Eh. El, los tiempos eh, las diferencias se van a ir acortando pero una vez que ya se sale la curva eh, los intervalos de tiempo ya van a estar un poco más eh, se van a hacer más grandes como ya veníamos viendo en la, en la última vuelta vemos también un bloqueo de Luis de Gómez que está parece que está apretando a tope para darle casta al que ahora mismo se posiciona en sexto sexto lugar eh, Mirko Elorza y vamos a ver si ya para final de carrera puede hacerse con esa sexta plaza así es vamos a ver si consigue el adelantamiento Luis de Gómez que se lo está trabajando mucho está buscando ese espacio que de momento es inexistente Mirko ser que ha defendido muy bien esa sexta posición pero Luis de Gómez que no se piensa rendir. Uy, en la salida de la chicana acá, el creo que un doblado. Sí. Eh, trató de apartarte, pero es, al final no, no, no logró hacerlo con el coche que venía detrás. Que claro, o sea, vienes conservando la chicana un momento bestial, o sea, y no, no puedes parar el coche o esquivarlo de forma repentina o sea, es uh -huh. un poco peligroso esta salida de la curva bueno vemos que seguimos con batallas aquí por esa eh, cuarta posición con eh, Orlando Teleiro y Nina Sadievich no perdona y, y Mirko que se, se acaba de acercar, ¿eh? Ojo, porque la batalla por la sexta igual puede ser hasta por la quinta plaza. Y creo que un Audi ahí se, se quedó. Bueno, sí. todos un Audi, un coche de a, sí, a un se, piloto se que plantado. se cruzaba. Eh, no sé si se trataba de Ana Fructuoso, tiene el coche dañado. Parece ser Era que sí, eh. con la Parece ser que ha sido anafructuosa la que ha tenido problemas en esa salida a curva. Me parece en la, la chicana, me parece que ha sido. No estoy seguro. Sí. Pero es que bueno. Dusan lo intenta por el interior y le acaba de rebatar la segunda posición a que Muy buena maniobra del, del piloto serbio. Pero. Bueno, esos tres, sí. a ver, no, no, no les quedan push to pass Yo creo que se han estado manteniendo ahí gracias al push to pass en rectas o a que de repente algunos lo han decidido usar en cierto momento y otros no Pero ahora, ahora ya se mostrará tal vez el verdadero ritmo que, que mantiene cada uno Sean por décimas igual marca la diferencia Así que quedando seis minutos de carrera a ver cómo se desarrolla esta última parte bueno, el push to push, que recordemos es un botón que activa un modo de potencia al, al motor que te da un, un mapa motor eh, eh, ligeramente de más potencia para eh, durante unos segundos poder eh, acercarse más al piloto que tienes delante e eh, intentar el adelantamiento y es eh, curioso como los pilotos eh, los van administrando es un es un sistema que se tiene que administrar bien de cara a final de carrera para poder efectuar los adelantamientos pertinentes y efectivamente los vemos que los pilotos pues han intentado adelantar quizás más al principio que no al final y esto pues le podría pasar factura al final. Sí, exactamente. Y recordar, como decía en conversación, el push-to-pass no es eh, condicionante, o sea, no está condicionado a cuánta distancia tengas sobre el coche de adelante. Es puramente adición de piloto si activarlo en cierto momento no. Eh, al ser solamente un, una, una entrega adicional de caballos de potencia al motor. Eh, no no no no importa tanto si lo activas en curva o en recta o en lo que sea porque no no, no desestabiliza el aire el coche nada eso solamente le entrega mucha más potencia al motor con bueno, un extra yo... no no no tanto pero bueno sí, un, unos 50 caballos quizás le pueda añadir a, a potencia al motor en el mejor de los casos quizás y bueno y mientras... Y es eh, un sistema que tienen todos los coches por igual y que pueden utilizar todos por igual, eh, ya sea si estés eh, delante, en la primera posición o detrás. Por, cosa que veo a Simono 1000 que todavía se ha ido guardando esos eh, puestos pass y de momento pues le quedan cinco. Sí, sí, sí. Eh, ya veíamos que. Por haber estado batallando, no tardían tanto tiempo el segundo, el tercero y el cuarto eh, Al parecer, eh, Simón no, no estaba utilizando los push-to-pass aún Porque sabía que no le iban a recordar tanta diferencia o se iban a mantener al, a lo mejor A esa misma distancia de un segundo, un segundo y medio Y pues ahora los está utilizando para ya asegurarse con la victoria ante Cualquier percance que pudiese tener, eh, de repente un pequeño fallo, un pequeño lag en el juego que le haga eh, impactar con algo, le haga perder tiempo, uh -huh. pero se está construyendo una cómoda ventaja, así que muy muy bien por él, muy bien gestionado. Bueno, pues eh, Simón mil que continúa en esa primera posición a 5 segundos ya de Dunsan Miloradovic, parece que tiene la victoria bastante a la mano. Eh, aunque nunca se puede decir, eh, hasta <risa> cruzar por la línea de meta quedan dos minutos eh, y medio largos para esta carrera y vemos y que, que tenemos esa batalla con Luis con de Gómez y Marco y Mirko ser que todavía no cesa. Por detrás también eh, un paralelo entre Sergi Muñoz y Carlos Guerra parece ser Sergi que está en esa no, perdón, con Roberto Gil. Roberto Gil es el coche que vimos detrás. En esa segunda posición. Y, eh, y batallas incesantes sí, en esta bien. carrera todavía. Dime, perdón. Mientras Gómez, es que estaba sexto, se pasa de frenar en la primera horquilla. Una pena ahora mismo está rodando en el séptimo. Tanto que le había costado obtener esa sexta posición uh, con Mirko Lózor. Sí. Eh, ahora mismo ha vuelto en la séptima por ese pequeño fallo que tenía la primera ¡Una lástima! ya los nervios de esos últimos minutos eh, pueden pasar mucha factura vemos a renato del río que se está acercando le va a intentar el interior ahí lo tenemos renato del río ahora eh, está luis de gómez que le hace la tijera se tocaron a ver cómo llegan a la horquilla. Ya a ninguno de los, creo que le queda puesto paso a ver cómo la gestionan. Esta bueno, tenemos a Luis de Gómez. Me parece que nos sale con tres. A ver si Luis de Gómez consigue por lo menos terminar esa séptima posición. Sería eh, una lástima verlo bajar otra posición más. Con el percance que ha tenido. Y eh, 47 segundos para que acabe la carrera. Nos vamos con Simono Mil ya. Y ahí está. Eh, queda una vuelta. Cruzamos por línea de meta y nos faltará estas vueltas nada más de carrera. En... Estoy viendo los datos aquí en pantalla eh, y vemos como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 coches que están a menos de un segundo por pelea, algunos en tonalidad roja, lo que indica que ya están luchando Ajá. por posición, otras en tonalidad naranja que están, están ahí. Pero, pero creo que no ha habido ningún momento en el que no haya menos de 5 de, de estas. De, de estas. Eh, de estos tiempos coloreados en naranja. Bueno, pues atención. Efectivamente, hemos tenido. Eh, va a cruzar por línea de meta Simono y ahí lo tenemos en imagen. Cruza por línea de meta Simono mil primera posición para él en esta primera de las dos carreras. Saldrá el décimo para la segunda. Y vemos que se monta, se forma la montonera eh, ocasionada por la ida del juego. Parece que. Nos hace. Parece que nos dedica unos trompos ahí, <risa> Simono Mil, con ese. Con esa IA. <risa> <risa> IA pues eh, sería como el piloto <risa> automático, <risa> digamos. simón Simono Mil, primera posición para él en esta primera de las carreras. Segundo, Dusan Miloradovic tercero Orlando Taleiro, así quedaría el podio de esta primera de las dos carreras. Falta este una pausa y volvemos. <risa> falta, falta eso, falta eso. De momento no tenemos para poner anuncios. <risa> bueno, pues eh, los pilotos que ya han terminado su carrera parece ser... Y también haciendo drift en la, en la última curva ahí nos sale la clasificación de esta primera carrera: Simón mil primera posición. Segundo, Dusan Miloradovic. Tercero, Orlando Teleiro. Cuarto, de Sochoque. Quinto, Nenat Vladisadjevic. Sexto, Mirko Lotzer. Séptimo, finalmente, Luis de Gómez. Octavo, Renato, Renato El Río. Noveno, Carlos Guerra. Y se me acaba de ir la clasificación. Mención especial a Ana Fructuoso por esa vigésimo sexta posición. Y esperemos que más chicas se unan. Sí, yo creo que el sim racing es global Depende de tus gustos O sea No, no aquí nada, nada tiene que ver el, el género ¿Te, te gustan conducir coches eh, Te gusta llevarlos al límite Pues Ahí está el sim racing, ¿no? Para los que no quieran Gastarse un en, en Yendo a track sessions En la vida real Con de repente un coche Suyo, modificado Que da al que hay que añadirle, hacerle mantenimiento y todo eso, pues tenemos el Steam Racing. Gracias, gracias a, a, bueno, a toda esta comunidad también, que, bueno, todas las comunidades en general que lo, lo fomentan y uh -huh. hacen práctica este maravilloso juego. Efectivamente, tenemos eh, acogida para todo tipo de pilotos, a todos los géneros. Y eh, bueno eh, solamente no aceptamos pilotos sucios. <risas> exactamente, exactamente. Solo. Bueno, si, si me permites, eh, y si me permite, Fran, espero que me permita. Eh, solo comentar que yo en mi canal de Twitch tengo un uh, sorteo activo de un uh, Trustmaster T150 Pro. Para el que le interese que pasarse, es simplemente suscribirse. Y si te toca, tienes un volante de 200 euros, quizás, 250, sí. por mm, lo que te ha costado eh... una suscripción en, en Twitch. Y hey, Esteban, darle la bienvenida a un compañero que se nos ha unido. También piloto, pista muy, muy, muy buen piloto, compartimos momentos en pista con él. Hola Gastón, ¿cómo estás? Hola Jesús, hola Esteban, ¿cómo andan? Bienvenido Gastón a la retransmisión de... La Fanny Cup. Ya tenemos a tres comentaristas en cabina. Somos eh, Jesús, Gastón y yo. Y bueno, Jesús, eh, Gastón, me han comentado que estabas en una carrera. ¿Cómo te ha ido? Estaba corriendo en el centro Corsa con los F1 1991. Eh, estuvo muy interesante, muy linda. La corrí muy tranquilo. Y salimos sextos. Así que eh, estábamos para un quinto lugar. Pero, pero bueno, ahí cuidando un poco de más por las dudas, perdemos un lugar. Así que nada, muy bien, muy contento acá como viene veo que son muchos autos acá pues sí, eh, son uh, 30, 30 30 coches eh, que se han eh, apuntado a esta carrera de locura <risa> vemos que <risa> esta carrera para morir digamos porque es un circuito un circuito rústico con autos que son rústicos también por lo que por lo que me estoy dando cuenta efectivamente son eh, los Alt TT, son coches eh, muy similares a la categoría de Mundial de Turismos. Y eh, son coches que bueno dan bastante pelea, van bastante batalla. Vemos que hay un montón de pilotos eh, apretados en esas primeras posiciones. Hemos tenido esa clasificación realmente muy ajustada. Los cuatro primeros estaban rodando en la misma décima prácticamente. Y en esa primera carrera pues hemos visto que Simón Mil se iba alejando, se iba alejando gracias a las batallas que se han generado por detrás. Pero sí que hemos visto que, que había mucha igualdad. Bueno pues termina bien, la sesión bien. de warm-up. 55 segundos para que se forme a parrilla y en cuanto se forme a parrilla tendremos ese semáforo en rojo y enseguida tendremos esa salida. Para la segunda las segundas carreras, 25 minutos y parrilla invertida para los 10 primeros. Yo todavía tengo que ingresar porque me ha votado a cambiar la segunda manga, así que. Bien, me debería meter al server, ¿no? Sí, bueno, sí. sí, sí. Con. Lucas. Eh, eh, sí. Eh, me pasan el problemas técnicos me pasan el bueno el link para poder meterme como atención que se ponen los semáforos en rojo y ahí tenemos la salida de la zona, ahí mira mira mira tu preview de biomensajer listo listo tenemos la primera curva a ver si hay uy tenemos masacre ahí en la primera curva esta sí que se ha formado buena. No sabemos de quién se trataba. Ahora, si podemos, lo averiguaremos. Llegamos a la Chicán. Y salimos de ella con Alejandro Tomeno en la primera posición. Por detrás, Reinato del Río en la segunda. Tercero, Luis de Gómez. Cuarto, Carlos Guerra. Quinto, De sol Choque. Bueno, pues eh, finalizada esa primera vuelta. Vamos a ver un poco lo que tenemos en pista. De momento las cosas muy apretadas. En esas primeras posiciones tenemos eh, ya paralelo entre eh, Alejandro Tomeno y Renato del Río. Parece que... Eh, Ahora es Luis de Gómez quien estaba batallando por la segunda posición con Alejandro Tomeno, Renato El Río que se colocaba en esa primera posición. Llegamos a esa horquilla. Curva 5 del circuito y la curva 6. Inmediatamente después es esa curva de alta velocidad. Parece que se va calmando un poquito la cosa. Pero no por detrás, porque están en paralelo 4 prácticamente. Wow, ¡Madre mía! La maniobra que conseguí hacer eh, era, era Mirko ser Se colocaba por el interior en esa horquilla. La curva número 1 del circuito ahora se va a largo en esa chicán y la adelanta a Dusa Miloradovic. y bueno ya estoy dentro ahora sí y ahora seguimos con batalla entre Mirko Locher y Dusan Miloradovic por esa quinta posición madre mía cómo están las peleas entre este grupo de la tabla media desde el tercero clasificado que está luchando ahora por la segunda posición con Alejandro Tomeno se coloca por el exterior, le va a hacer un por fuera. Le va a hacer un por fuera ahí. Luis de Gómez se coloca por fuera, todavía en paralelo. Tendrá la, el interior para esta chicán. Impecable la maniobra, todavía sigue en paralelo, todavía. Luis de Gómez que le hace la tijera en esa segunda curva a la chicán. Y finalmente que se coloca en la segunda posición, pero esto que no va a dar su brazo a torcer. Y bueno, paralelo también en esa tercera posición con esto y Dusan Miloradovic Y mientras están por en paralelo. Claro, Dusan y. Desco, a ver, a ver, a ver qué sale esto. Por el exterior, eh, Dusan y justo por el medio se colocan casi en tri Un toque por ahí. Parece que no ha afectado mucho a Luis de Gómez. Pero Dusan y ahora mismo en tercera posición. Ese, ese ligero toque en la curva uno de circuito. Todavía tenemos batallas por esa segunda posición. Dusan que se coloca, rebufo. Se coloca... Pegadísimo sea el parachoques trasero de Luis de Gómez. Va a intentar el interior en esta curva. Vamos a ver si lo consigue. De momento no. De momento se queda detrás. Le intenta hacer la tijera. Se intenta colar por dentro. No tiene suficiente velocidad para aguantar el paralelo. Ah, Rebufo sigue. Ahí usan mil mil de Luis de Gómez. Se intenta colocar por fuera. Dusan, que le intenta hacer la tijera, se cuela un poquito por ese gordillo interior. Es las batallas. Más batallas tenemos aquí a sí, Nena oh. Blaisejevich con Orlando Teleiro. Bueno, es que realmente el grupo no se ha roto. Hay un grupo aquí de muchos pilotos muy juntos. Vemos un paralelo con eh, Tony zaguirre y Peter Jakab. Uy, Peter y, y Tony que trom, eh, casi trompean en la entrada a Chicán y eh, yeah, Nuno I Antunes what? batallando con yeah. Jesli por esa décimo séptima posición. Perdona que te interrumpiera eh, Jesús, eh, si puedes, es, si me quieres comentar algo, dime. Ah, no, que en esa última curva también hay que saber encarar eh, la entrada a curva la horquilla, porque el coche al frenar este, si bien es más estable que un WTCR, igual tiene sus pequeños huecos ¿no? Por mm. de inestabilidad. Uy! Por ahí perderlo fácilmente. Uy. Atención con Carlos Barros, es que era tocado, bueno, no sé si era, si era Carlos Barros, parecía que tenía problemas, le habían eh, golpeado ahí en la eh, curva número uno del circuito. Una lástima porque se ha ido bastante atrás, ¿eh? Se ha ido a vigésimo sexta posición. Estaba eh, por eso de la decimoséptima, por ahí. Por ahí estaba la cosa. Fabián Alba que nos comenta que se le ha ido la conexión. Una lástima. Y paralelo entre de esto y... ¿Quién es el otro? ya dejando tomeno es no y dos del sonido de esto y dusan siguen en paralelo para la entrada de la chican de al interior dusan por el exterior de momento dusan que sale perjudicado en la cuarta posición y, y no se rompe el, el tren el trencito que se está formando aquí ¿eh? No se rompe, no se rompe, hay batalla por todos lados. No cesa la batalla. Siguen sí a rebufo unos de otros. Uy. Seguimos aquí con eh, 6-7 coches. Todos pegadísimos. Y también ya de los dos. No, de los 15 pues ya van por. dios eh, Digo, push to pass. Me estoy confundiendo con la. <ríe> con la tecla para hablar. De los quince puestos ya vemos que los pilotos han utilizado pues medio eh, media cantidad de esos a ver cómo gestionan estas últimas estas pues resto de carrera que creo que ni siquiera van, van por la mitad pues sí, eh, 16 minutos 52 segundos por delante todavía queda un rato de carrera no hemos cruzado el ecuador será cuando lleguemos al minuto 12 y medio Y vemos a Dusan que todavía sigue batallando esa tercera posición con uñas y dientes. Con el cuchillo en la boca. Apretado entre los dientes. Ahí está. Se intenta colocar por el exterior. Va a intentar la tijera otra vez. La maniobra que todavía no está saliendo. Gran batalla tenemos aquí por esa tercera posición entre Dusan y Desto. Llegamos a la horquilla, la curva número 5. Frenando ahí muy fuerte. Toques entre parachoques. Cosa típica en carreras de turismo. Es un, un espectáculo ver esto. Y, eso de y atención con Simón 10 que va a intentar el adelantamiento sobre Alejandro Tomeno. Está intentando colocarse en paralelo. Está en esa posición eh, Interior. Sin embargo, no conseguía acercarse lo suficiente. De hecho, ahora Nina Vladisovic que no tiene mucho reparo ni intentar eh, hacer un contra adelantamiento. O un contraataque. Bueno, por, por YouTube hay algunos pilotos que han, han abandonado. Pablo eh, eh, Alba que le falló la conexión, dice. Una, una pena, la verdad. Pues eh, bueno, dice que estaba conduciendo, estaba en camping mm. con un mando de Play 3. Conduciendo con un mando de Play 3, vaya, eso ya tiene mucho mérito. Bueno, bueno, bueno, ojo el paralelo que tenemos aquí con Simono Mil y Mil Loser. No, no es Mirko, es Alejandro Tomeno, perdón. Mirko lo tenemos ahí en ese coche verde. El Simono mil que está en el interior. Ahora sí que le ha cogido bien la, la posición. Le intenta hacer la tijera, a Alejandro Tomeno, pero no lo consigue. Simono Mil que se hace con la suya en esa sexta posición ya. Upa, le dio un besito a la pared ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora lo estoy poniendo a ver. No lo puedo ver con la retransmisión, pero lo estoy viendo online, así que bien, bien. Sí, igual, igual hay mucho espectáculo viéndolo sin, sin overlay. Ya ves las marcas en la pared que dejan estos coches, indican te están empujando lo, los pilotos aquí. Sí, exacto. En la última curva se ve la pared marcada, le han dado besos varios autos de acá de la categoría, me estoy dando cuenta. Sí, Otro sí, paralelo, ¿no? Sí, otro paralelo con Nenad Vladisanovic y Alejandro Tomeno. Por a, el ver fuera si van, gana, a ver, ¿qué sale? No. La tijera, la tijera, la tijera. Uy. uy se metieron ahí. Uy, ahí. Nenad Vladisanovic que iba al límite. Y eh, se ha tocado lateralmente con Alejandro Tomeno. Esperemos que no sea una maniobra. Eh, bueno, yo creo que es eh, quizás incidente de carrera, pero bueno, esperemos que no sea algo punible. Y Nenat, que, ojo problemas, eh, ojo que se ha ido contra el muro interior. Eh, Simón mil que tiene problemas para aguantar el coche quizás, después de haber visto ese incidente. Atención porque Nena tiene el coche ligeramente tocado. Alejandro Tomeno que ahora viene detrás le intenta el interior. Al, ahora Orlando Teleiro se coloca en paralelo. Atención porque esto podría ser un Tree White. Mm -hmm. Uy, Uy, Orlando Teleiro que casi se lleva por delante a Simón En ese Tree White tenía el interior a Orlando Teleiro. Y eh, teníamos esa gran batalla. Madre mía, cómo están las cosas. Están sacando chispas los pilotos y los coches. Ha este prendido fuego Europa de Cuatro. Este, efectivamente. Sí. Y Orlando Tallero, que sigue en el interior, eh, va a conseguir eh, el adelantamiento. Alejandro Tomeno. Me he dado cuenta que tanto Edu como, bueno, Edu, para los que no sepan, si puedo eh, tanto Edu como orlando eh, están a la par remontando de lo que eran primero y segundo eh, en la primera carrera ahora mismo se encuentra sexto y séptimo así es y alejandro tomeo que tiene interior para esta horquilla la curva número uno que nos está dando bastante espectáculo la verdad eh, el circuito que a pesar de ser eh, quizás eh, bastante simple en cuanto a curvas, es todo un reto para los pilotos y más con estos coches y este nivel de pilotos. Sí, definitivamente, definitivamente, Y es raro que el auto naranja no pierda rendimiento por ahí con el problema de la aerodinámica, ¿no? Que tiene el auto bastante chocado. Sí, parece que no, no pierde nada de rendimiento por lo que nos sale en el. en la deformación de daños, parece que no tiene ninguna afectación. Ni siquiera de, de motor, ni aerodinámica, ni, ni de nada. Claro, simplemente visual, por lo que estamos simplemente viendo. Simplemente visual. Hasta, hasta se le está tirando por afuera. Atención, ojo. Puede haber otra posición acá. Madre mía, batalla por la. Eh, octava posición con Nenas Vladisadjevich ahora en el interior de esta chicán Y diez minutos y medio para que termine esta carrera. Hemos cruzado hace escasos minutos ese Ecuador siguen en paralelo eh siguen en paralelo alejandro tomeno tiene el interior para esta última horquilla sale muy bien alejandro tomeno pero también sale muy bien nena Vladisajevic vamos a ver si le consigue con ahí el rebufo si consigue Lanza, el otro. No sé, no sé, no sé, no sé. adelante adelante Simono 1000 se está poniendo no también Simono 1000 sí, todavía todavía no me parece me saben los tiempos que no no, no he estado con ese grupo de tres pero haber visto un bueno un sí está, bajo, está, está de... hablando por detrás que, que está a cuatro décimas no es eh, milo milo Ladoch. Mira, vaya batalla de tres. Otra vez tenemos eh, con el segundo, tercero y cuarto igual que en la primera car carrera, pero ahora eh, un protagonista diferente que es Luis de Gómez. Descosos que sigue en la segunda, Miloradovich en la cuarta y Luis Gómez en la tercera. Así es, Dusan que está en esa cuarta posición a rebufo de Luis de Gómez. Luis que defiende el interior, parece que iba un pelín colado en esa salida de la curva, pero ha aguantado muy bien el interior. Madre mía, cómo está esto también, eh? Porque Dusan está a escasas milésimas con el parachoques pegadísimo ya. Y le va a intentar el adelantamiento en una de estas, eh? Sí, sí, que lo digas. Ya tiene prácticamente pegado el parachoques trasero Luis de Gómez a Bruno Radovich. Es cuestión de tiempo que le muestre el coche o, le, o mande la primera jugada. A ver. Bueno, de momento que Dusa no intenta adelantar. Intenta que se acerque Luis de Gómez para intentar luchar más posiciones. Quedan todavía minutos por delante y, y se podría conseguir si no se molesta mucho. Y Simón O que se está acercando poquito a poco, pasito a paso, a Mirko Lotzer para batallar esa quinta posición. Está.. Oh, madre mía, está tan reñida la carrera que ni siquiera Simón Mil ha podido acercarse a las primeras posiciones como lo haría eh, habitualmente. Es. Eh, recordemos que simón Mil es un piloto que suele remontar en las segundas carreras y se coloca en, a, en la primera posición en los primeros minutos pero sin embargo hoy le está costando bastante más de lo que de lo que viene haciendo habitualmente uy aquí tenemos for white eh? for white en esa curva número uno parecía que sergi muñoz Tenía problemas para aguantarlo. Había entrado un pelín colado esa horquilla de, de. Uy, accidente de Marcelo Giordano. Marcelo Giordano que se iba contra el muro en la chican. Y teníamos ahí esa batalla por. Uh, las. Uh, por la décima posición, quizás. Por ahí estaba la cosa. No me he conseguido fijar. Solo chicos, este espacio de pausa para mí. Tenía una emergencia. No pasa nada, no pasa nada. Aquí, cualquiera se, se vaya a hacer lo que necesite en cualquier momento. No pasa nada, que aquí estaremos cubriendo. Aquí estaremos cubriendo. Somos tres. Alguno de nosotros va a estar más comentando. Trabajando. Sí. Eh, más bien has visto a, a Sergio Ramos que se pasó en Real a los coches. Así, <risa> ¿Ah, No lo había visto eso, sí. no me había dado cuenta, ¿eh? ¿ah? Claro, no tenía la gracia de los nombres. Sí, sí, eso es clave. Ojito con porque... eso, Ojito con eso que está batallando por la primera posición con Renato Dios, del Río. Atención porque se coloca en paralelo. Sí, eso, y de eso Dios, que va Dios, por Dios. fuera. Atención el toque. Dios, el toque. En la posición... No, mantiene posición del río, eh. Muy el río manera, que vosotros, aguanta no, ahí. Ver... El río del río que aguanta muy bien. Es que Hoy sabía que iba a llegar, o sea, tarde o temprano, eh, como cuando un monstruo de repente acecha al protagonista de una película de terror en, en la noche, tarde o temprano no vas a saber que va a llegar. <ríe> ¿Cuánto, ¿Cuántos pustupash uh -huh. le quedan a, a, los, a, los, a los tres punteros, digamos? Tenemos ese dato por ahí a mano. Dime, perdona, repite. ¿Cuántos pusto le quedan a los tres punteros? Como para vale, saber cuánto, tenemos... pelea por ahí pueden. Sí, tenemos a Renato del Río con tres, Nesto con tres y Luis de Gómez con cinco. Ok, ahí puede haber una variante importante quizás. Uh -huh veis que se está aguantando esos puesto pas para eh, adelantar en los últimos minutos quedarán eh, ya unas cuatro o cinco vueltas eh. eh, puesto pas puesto que es importantísimo hay algunos pilotos que optan por perdona no, no, se, te, no se te está escuchando puedes repetirlo por favor Jesús okay. en, en en el, en el chat <risa> Bueno, push-to-pass y los gastan en las primeras vueltas, luego ya no tienen eh, push-to-pass para el final, otros que, aunque estén en batalla, prefieren irlos irlo gastando de manera más progresiva, ¿no? uh -huh. más eh, parte de su propio ritmo. Lo que bueno. sí hemos visto en la primera carrera ha sido una gestión muy conservativa por parte de Simón, que al final se ha construido una cómoda ventaja con esos push to pass. Bueno, Dezzo y Renato que han ido gastando más push to pass. Ahora están con dos. Y eh, Luis de Gómez, sin embargo, todavía sigue con esos cinco push to pass. ¡Uy! ¡Problemas! ¡Problemas! Sí, sí. ¡Se retira! Eh, bueno, hay varios coches que se van a retirar parece ser. No, no, es, es solo. solamente eh, se trata de esto. ¿Y ese coche azul? ¿De quién es? Espérate, que, que, que averigüe las cosas porque es que eh, me acabo de quedar muy sí, loco. ¿Se, se despeló todo? No sé qué pasó. Pues, eh, quizás que se haya sí, sí. tenido que retirar ahí eso Luis de Gómez que está en la segunda posición ahora. Una lástima por Dexo porque está haciendo una gran carrera. Luchando ahí por la primera posición y al final, pues se ha ido todo al traste. Fue raro el abandono, ¿Sigo derecho nomás. Fue, fue algo raro. ¿Abandonaron muchos? No, no, no, simplemente ha sido de esto. Que nos ha ah, salido de. Wow. Habrá tenido un Una lag y, y se habrá ido la partida a tomar por. a tomar viento, mejor dicho. Una <risa> pena luchando ahí por la victoria que te puede dar muchísimos puntos y que te pase eso. Pues bueno, no, bueno, bueno, bueno, bueno. Con bueno. Ojo con Simono Mil, eh. ojo con Simono Mil que ya está cuarto y va a intentar el adelantamiento por la tercera posición. Va a intentar eh, acabar en podio Simono Mil a falta de un minuto y medio. Le coloca el coche por el interior. Vamos a ver si consigue el adelantamiento. Lo consolida parece ser. Wow. Estamos viendo bastantes interiores por esa primera horquilla. Creo que es la forma más fácil de asegurar una, una adelante. O Simonomil Mil que se coloca en esa tercera posición. Ahora tiene a Luis de Gómez por delante. Queda un minuto por, de carrera por uh, que termine ya. No creo que consiga acercarse. Sí, Van a quedar dos vueltas aquí. No, tres con esta, eh. Le devuelve el adelantamiento a Usan, siguen en paralelo. Le hizo la tijera, lo tiene ahí. ojo la succión y quizás se tira por adentro o por afuera en la nueva curva, atención. Vamos a ver. Esteban. Madre mía, se qué guarda, tensión. Se guarda, se guarda, se guarda, ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! De última vuelta. Debe ser ya se la última la vuelta. Última Tenemos Lula. a Renato del Río ya en esa primera posición, todavía batallando con Luis de Gómez. Vamos a ver si es capaz Renato del Río de conseguir la victoria. 20 segundos para que acabe. Debería ser esta la última vuelta. Tocaba el muro. A la salida la chicana. A ver si no traza a lo mejor la última, la última horquilla. Eh, Luis, a ver. Renato que usa el puesto PAS. Oh. Ah, bueno. Ya lo tiene asegurado. Y llega Renato al río. Primera posición. Victoria para Renato. Segundo Luis de Gómez. Tercero Simono Mil. Cuarto Dusan. Quinto Orlando Toledo. Sexto Mirko ser Séptimo Alejandro Tomeno que cruza ahora por línea de meta. Octavo está Carlos Guerra. Noveno Gerson David. Y décimo, Roberto Gil. No, no, no sé si son doblados, pero hay tres coches, creo que van a ser un PY white por línea de meta. Más atrás por la posición 16, por ahí. O pues sea, así es prácticamente. Prácticamente, madre mía, ¿cómo está bueno, pues, la cosa? Eh, qué quilombo la guía, ¿no? De este juego. Vemos un par de otros... Acumulados. Sí. <risa> ya pasaron la primera carrera. Eh, la Ia con, cuando toma el control parece que se van los coches al exterior ahí al, al, al, al, bueno a la parte de, de más radio bueno digamos a la parte exterior de esa mmm, semicurva de esa recta curva <ríe> y algunos dirían sí, bueno, que es la también. curva número uno pero bueno yo no, he eh, conseguido eh, sí, parte sí. De la recta mm. sí sí yo también pero bueno ya los, los muy detallistas pues bueno, no sé. Sí. <risa> es más una inclinación en la recta que una curva Pues eh, claro, la pues. victoria que era para Renato del Ríos, Luis de Gómez que se colocaba en la segunda, tercero Simón Omil, cuarto Dusan Milora, Miloradovic quinto Orlando Teleiro, López el sexto, séptimo Alejandro Tomeno, octavo carlos Guerra Gerson, David eh, Noveno y Roberto Gil en la décima posición. Y enseguida nos iremos eh, con las entrevistas, eh, eh, pero no sin antes eh, dar las gracias a Jesús Huerta y a Gastón Nicursi por acompañarnos hoy en esta retransmisión y, y bueno eh, y un abrazo a los dos. Eh, gracias por invitarme a mí. dale, ah, Jesús, dale Jesús. De grandes deseo, realmente quería decir eso. Ah, y también aprovechar a mandar saludos también de gente conocida que se ha estado sumando al chat. Por ahí tenemos a Mati González, eh, Gastón. Sí, <ríe> sí estaba hablando con él y justo eh, se sumo, sí, sí, sí. sí. Eh, y, y tenemos, veo eh, que tenemos ahora aquí a Roberto Gil, perdón, eh, Roberto. <ríe> si quería no, decir no, buena algo, noche. buenas noches. No, no, que, que supongo que ya se habrá visto unas buenas carreras porque, desde luego, ha sido bastante apasionante. Era muy difícil adelantar. Y uh -huh. Creo que íbamos todos muy juntitos Es eh, la sensación que a mí me ha dado Ha habido algunos que otros golpes, como es normal Pero yo creo que ha estado bastante bien No sé cómo se ha visto desde, desde ahí, desde la retransmisión Bueno, eh, decirlo vosotros, chicos no, eh, yo, yo, yo, yo, yo vi un carrilón Realmente sí. Vi mucha sí, pelea, mucho chapa-chapa eh, Mucha estrategia con el push-to-pass Con, bueno, nada Mucho mucho tiro por adentro, por afuera Toque, toque a la pared, así que estuvo interesante Sí, yo lo di di yo, igual ahí, Yo me he divertido era difícil, era difícil adelantar, pero mucho, mucho, mucho. Porque íbamos todos tan igualados que era, era muy complicado. Habría que esperar un fallo y lo que sí que me doy cuenta es que cada vez hay menos gente que comete fallos. Roberto, si, si no te importa, nos vamos al canal de entrevistas todos y, y hacemos ahí entrevistas a los pilotos si se quieren unir. Es que yo he venido porque no sabía dónde estaba el de entrevistas por eso Ahora, ahora, ahora vamos, vamos al canal de entrevistas del de, de Discord perfecto. Y vamos para allá perfecto. Bueno pues eh, ya estamos en el canal de entrevistas Estaremos esperando a ver si se van uniendo eh, los pilotos Bueno, y parece que ya van entrando pilotos por aquí. Tenemos al ganador de esta primera carrera, Simón mil eh, Bienvenido y, y felicidades por los resultados. Sí, estaba configurando el botón de, de hablar, que no lo tenía. Ah, tranquilo. Uh, sí, ah, ¿qué tal Esteban? ¿Qué tal se vio desde fuera? Pues eh, realmente muy emocionante. Hemos visto que había mucha batalla por esas primeras posiciones, también en mitad del grupo. Te hemos visto como subías de posiciones también a lo largo de la segunda de la carrera y, y la verdad es que lo, nos lo hemos pasado pipa. Sí, a ver, yo aún estaba comentando en el chat que en la segunda manga tuve ahí un par de, de golpes poco feos por mi parte, ando pidiendo disculpas y bueno y si animando a que a que se reclame, ¿no? ¿Qué pasó hasta las reclamaciones? Bueno, muy, muy complicada la segunda manga. En la primera me pude escapar, gestioné bien el push to pass y, y, y fue muy tranquila. Pero esta segunda fue teniendo a Rondo detrás y e intentando adelantar, que cada vez hay más nivel aquí y cuesta más meterse y más en un circuito como este. Pues eso hemos visto en la quali, hemos visto a cuatro pilotos rodando prácticamente en la misma décima. Y entre ellos estabas tú, habías clasificado segundo. Luego, esa, segunda, esa primera carrera, perdón, eh, que te colocabas por delante de todos y te, te ibas a cinco segundos, incluso. Y la segunda carrera, que, que ha estado quizás más complicada, salir con la parrilla invertida y todo, pero realmente ha estado súper emocionante. Y eh, bueno, eh. Estoy aquí esperando a ver... a ah, mira, se nos ha vuelto a, a, a conectar, que parecía que se nos había ido. Estoy, estoy nervioso, estoy nervioso. <risa> no pasa sí, no, nada. La, primera, la primera sí, estuvo ahí, sabía que estábamos cuatro o cinco en, en tiempos muy parecidos y, y me la jugué a, a salir, si hice una buena salida, me puse primero y anduve ahí contando con que no se pusieran de acuerdo para atacar los tres y se pelearan y fue lo que pasó. Claro, entre peleas y tal, pues me dieron aire, vamos madre mía vaya emoción de carreras que hemos tenido ha sido realmente una de las mejores que he podido he tenido la ocasión de, de comentar eh, ya que hemos tenido tantas batallas y tal yo ya no sabía por dónde irme <risa> realmente no sabía quién enfocar ya y, y bueno he hecho lo, lo mejor que he podido en la retransmisión espero que si la consigues ver si, o si la ves eh, que, que por lo menos que la disfrutes al máximo Sí, sí, mañana le echaré un ojo, que estoy, estoy todo el día en el curro y en algún momentito que tenga libro a ver si, si lo veo desde fuera, a ver cómo se, se ve. Que desde dentro ya sabes que cambia mucho ¿no? la, la percepción de, de, toda, de, toda lo, de cómo se vive la carrera. Así es. Eh, muchas gracias Simón por pasarte por el canal de entrevistas. Esperemos eh, verte en la próxima y que tengas una gran carrera también y eh, bueno mientras vamos esperando a los demás pilotos a ver si se van eh, incorporando a este canal de entrevistas eh, venga gracias Esteban nos vemos en la siguiente vale venga venga chao un saludo un saludo Simón bueno pues eh, seguimos esperando a que se venga gente por aquí para entrevistarla a ver si somos capaces Estaremos un, un poco de, de tiempo, un poco más que la ocasión anterior, porque eh, se ve que se incorporó algún piloto. A ver si podemos ver uh, que, que se nos incorpore Ana Fructuoso, por ejemplo, por aquí. O, o algún piloto que haya estado también por, por delante. Con, bueno, a ver, si, a ver si cae la breva. Ah, mira por aquí está jesús huerta también para acompañarnos eh, por si, eh, por si no aparece nadie también eh, jesús tú cómo has visto la carrera que, que íbamos comentando por ahí por el otro canal Sí, como como, como decíamos pues ha sido una carrera muy, muy entretenida la verdad yo, yo, yo me venía aquí para eh, hacer de, de, de rueda de prensa de, de esas que presionan son preguntas difíciles los pilotos eh, pero que no hay nadie ahí ahí casi pillo a simón le iba a hacer dos preguntas pero, pero bueno. bueno parece que se nos ha incorporado fabián alba ahora cuando pueda se nos eh, bueno nos configurará el botón de puesto puesto tal perdón eh, ya ya me confundo de uno al otro eh, fabián si puedes configurarlo eh, estaremos aquí para entrevistarte. Bueno, pues eh, a ver si eh, se si nos configura Fabián ese botón de Puesto Talk. Seguimos esperando a, a más gente a ver si. Bueno, parece que Fabián no se ha configurado el botón, no, no lo ha conseguido, parece ser. Por aquí tenemos, mira, Ana Fructuoso. Ana, ¿qué tal la carrera? ¿Cómo la has vivido? Hola a todos, pues muy intensa la verdad. La primera carrera me da la vuelta al coche, no sé qué ha pasado y he pensado, vaya, vaya, vaya, pero bien, bien, muy bien. bien. bien eh, Ana, eh, un poco, coméntanos cómo, cómo han ido tus resultados. Hemos visto que, bueno, te hemos enfocado un, un rato en imagen y hemos visto que, que los tiempos eh, están súper ajustados en, en 55 en esa cual y. y... Y realmente el nivel es súper alto, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo pensaba, digo, madre mía, digo, si yo lo máximo que he hecho ha sido de 57.2 y la verdad es que ganas mucho tiempo realmente en la, en la zona de las curvas y es la, es la zona más difícil porque ahí es donde realmente tienes que apurar bien la frenada, tomar bien la trazada y, y no hay manera, ¿eh? Es, me, se me cruzan bastante esas, esas, esas curvas y la chican es lo más difícil que, que, tiene, que tiene para mí este circuito. Sí, sí, una pasada bueno Ana, eh, felicidades por la participación espero que lo hayas eh, disfrutado tanto como nosotros hemos disfrutado de retransmitirlo y vemos que tenemos a varios pilotos más por aquí que se están intentando configurar el puesto tal a ver si son capaces y podemos entrevistarlos eh, bueno eh, gracias ana por pasarte por este canal de, de entrevistas y cedo la palabra a jesús huerta a ver si te puede si, si le, te quiere hacer alguna pregunta Vale, gracias. Eh, gracias. Sí, como comentabas, eh, por, el, por el chat, <ríe> mucha presión con las banderas azules. ¿Qué, qué, ¿Cómo podrías definir qué tanta presión has sentido con los coches de repente eh, punteros yendo a, a tope y, y siendo que no solamente venía uno a la vez, sino como un tren? O sea, ¿qué, qué tantas dificultades experimentas? Bueno, la verdad es que, claro, tú intentas, sabes que vas última, o, o sí, última, y claro, ves, no quieres entorpecer para nada, sobre todo los ves toda la cola y ves que vienen todos en fila y dices, vale, pues si intentas adaptar un poco el ritmo, conociéndote el circuito, pues dices, vale, pues en esta chicana intentaré abrirme lo máximo, por ejemplo, si es que me pillan en la recta porque ellos apuran más la frenada y llevan bastante más ritmo, y entonces ahí intento entorpecer lo mínimo, lo que pasa es que, claro, no, no me paro del todo, entonces luego adecuo, digo, digamos mi ritmo a, a la retaíla de coches que viene y luego a la que me vuelven a pillar pues lo mismo intento ir apartándome quitándome de la trazada buena para entorpecer lo mínimo lo que pasa que claro a veces pues bueno algún choquecillo <ríe> se puede dar porque ellos van van muy fuertes y claro saliendo de las de las chicanches ahí donde realmente pues bueno hay algún pequeño toque pero pero nada grave sí sí muy buen trabajo y muchas gracias por la respuesta a vosotros me lo pasaba muy bien y felicitaciones a los a los ganadores y gran carrera de verdad ha sido mucho más limpia de lo que pensaba que podía haber sido no. bueno pues eh, es eh, sí pues parece que todavía no se nos incorpora fabián alba parece que no tiene no, no sabe configurar o, o le está costando configurar ese botón de puesto talc eh, no sé nos sé, estamos un par de minutos más a ver si se incorpora alguien más y si no pues eh, eh, cerraremos el canal de entrevistas y el directo bueno está escribiendo por web, el canal de la audi Funicap. Eh, si sí, tal vez puede responder por aquí también tenía una pregunta para fabián eh, si me escucha eh digamos por los comentarios que estabas con un mando de PS3 conduciendo ¿Qué, cómo diferente y qué, qué tanto de reto le viste a esta a esta tarea bueno pues Fabián alba que nos va a contestar quizás por el chat de de la Funny Cup y, y vamos a, a leer su contestación difícil. Ahí está, dificilísimo, dice. Sigue sigue escribiendo. Dice que ha estado detrás de Ana sufriendo mucho. <ríe> bueno, vemos que, que no hay eh, más, eh, más pilotos que se quieran incorporar al canal de entrevistas. Iremos cerrando en un, un minuto o dos y. A ver qué. A ver qué nos depara la siguiente carrera. Eh, de momento vamos a ir repasando un poco lo que nos espera. Eh, la siguiente carrera que. A ver, un momento. Lo, lo tenía en mente pero ahora se me ha escapado eh, red bull ring eh, carrera en otro circuito que también eh, va a dar bastante que hablar es un circuito también algo corto no tanto como este y con unas curvas bastante pronunciadas es un circuito que nos va a traer bastante espectáculo también creo yo sí por supuesto es un circuito muy rápido y digamos, tiene muy pocas curvas que quizás sean problemáticas para estos autos, eh, mucha recta, por ahí mucha succión, o ¿no? mucho push-to-pass, eh, así que hay que ver que, de, qué, de qué manera juegan en la estrategia el tema del push-to-pass, que sobre todo es lo que más lo que más importa, ¿no? Como decía Simón hace un ratito en la retransmisión, que los, los había guardado para el final y eso le había dado un par de posiciones a lo último, ¿no? Entonces, hacer un circuito rápido, hay que ver de qué manera lo, lo aprovechan. Bueno, parece que si nos quiere incorporar david sí, díaz como... a ver si configura el puesto todo correctamente y lo podemos entrevistar Sí, como dice Aston, eh, circuito aparte de muy rápido también muy técnico y, y también recargando la gestión de push que va a tener va a jugar un rol importante en, en, en la lucha por la posición efectivamente el circuito austríaco en, en esas colinas montañosas es un circuito que tiene bastante desnivel mitiquísimo en, en fórmula 1 también en, en otros campeonatos también y, y bueno pues estaremos allí para la semana que viene eh, parece que se nos incorpora también renato el río a ver si conseguimos entrevistarle también a él a ver si, si es capaz de ponerse el puesto tal correctamente esperamos un minuto mira fíjate ahí está eh, renato eh, felicidades por esa primera posición en la segunda carrera eh, no me acuerdo el resultado en la primera pero me parece que tampoco ha ido muy muy mal eh, cómo te ha ido cómo te has sentido Esperamos un minutito a ver si ya, lo puede, si ya nos puede responder. pues eh, renato que no parece que pueda responder no sabemos el motivo eh, por eh, mi parte ya diría que cerráramos eh, la retransmisión es una lástima que no podamos eh, tener respuesta ni de david ni de renato eh, pero bueno eh, intentamos cubrir al máximo posible ¿no? a los eh, pilotos y si tienen problemas para Incorporarse, pues. Eh, lastimosamente habrá un momento en el que tengamos que, que cerrar la retransmisión. Bueno, pues eh, cerramos este canal de entrevista. Ah, mira, fíjate, ahora no se acaba de responder. Vale. Mira, justo a tiempo. Sí, se me escucha, perfecto. se te escucha perfectamente. Ay, per perdona, pero no tenía el. Eh... La tecla del puesto talk No pasa nada. Bueno, eh, muy difícil la carrera. Eh, me, me, me equivoqué mucho en la, en la cualifica en las calificaciones, pero... Bueno, en carrera 1 logré llegar octavo de partiendo doceavo, así que... Fue bien. Fue bastante bien porque recuperé el, el error que hice en, en, la, en la quali. Y bueno, en la, la final fue. Sab, sabía que podía partir bien y, y pero no sabía si tenía el ritmo para pa ganar. Sabía que podía perder. Yo tenía pensado que llegaba al segundo porque sabía que no estaba bien entrenado tampoco para para ganar digamos uh -huh. pero al final resultó no sé cómo ¿no? pero bueno renato muchas felicidades por esa victoria Ese, sí, esa octava posición te ha valido para clasificarte entre esos eh, primeros de, de la parrilla Ay, perdón eh, se me se me acaba de ir la conexión estaba pulsando y, y no se me estaba oyendo eh, Como comentaba, esa octava posición que te ha valido para colocarte eh, en la parrilla invertida bastante delante y luego has salido bastante bien y, y, y las cosas pues se han ido a tu favor para ganar esa segunda sí. de las carreras. Sí, quería preguntarle, no sé qué le pasó a la. Al, al que tenía, el que estaba segundo detrás de mí la última vuelta en últimas vueltas en la final. Sí, eh, por lo que hemos el, eh, eh, choke, ¿cómo se llama? Sí, choke. de esto de esto choque. Eh, parece que de eso ha tenido problemas con la conexión y eh, pues eh, se ha tenido que retirar de la carrera. No, no ha pasado nada más que eso. O sea, se ha cortado la conexión con él y eh, Después ya no, no has tenido ese peligro en el retrovisor. Eh, Luis, eh, Luis, y... Luis estaba, estaba ahí nomás. Sí. Estaba ahí cerquita. Pero bueno, eh... me, me logró. Y, y Renato, una pregunta. Así corta, eh, si es posible. Sí. Eh, sí. Eh... En la segunda carrera, eh, sabiendo que tenías pilotos que andaban también muy golados en la, en la parte alta de la parrilla, sabiendo que ellos partían eh, décimo, noveno y, y demás, eh, ¿en algún momento tuviste un plan para contrarrestar si en algún momento también pensaste que iban a llegar hacia donde tú estabas o tenían todas las capacidades para pelearte esa victoria? De repente con la gestión de push to pass o o, ¿o tal vez alguna otra estrategia bueno no yo digamos que cuando partí pensé que la única cosa que tenía que hacer para poder ganar era no tenía estrategia de cuidar goma o, o, o algo más porque tenía que agarrar ventaja lo más posible un tiro para, para lograr después tener poca distancia, o sea, poco, poco problema de, de, de mantener, digamos, de mantener la carrera sin, sin muchos problemas. Pero sabía que iba, iba a llegar alguien porque, bueno, no estaba tan lejos como, porque la vuelta rápida la hizo Miladrovich, parece, que hizo 3-8, yo hice 3.9, entonces yo creo que no estaba tan lejos, pero me faltaba ritmo, un poquito de ritmo. No mucho, pero un poquito. Entonces, eh, después vi, me di cuenta que eh, algunas veces también de, de gestión del de push to push, podía, podía, por ejemplo, cuando estaba llegando el soak, como se llama, eh, preferí igual igual me iba me iba a agarrar entonces preferí eh, dejarme más eh, posibilidad de usar to pass para el final de eh, la última vuelta porque sabía que iba a luchar con él entonces bueno después le cayó la conexión luché luché digamos para mantener la distancia de luz de, Lu, de luis. luis bueno pues eh, chicos eh, muchas gracias a todos por eh, pasaros por aquí eh, una gran carrera que hemos eh, podido vivir desde el canal de Race Room spain tanto de Twitch como de youtube eh, nos vemos la semana que viene en el circuito de red bull ring un saludo a todos y muchas gracias por pasar por el canal de entrevistas gracias a vosotros un saludo buenas noches y felicidades buenas Buenas noches Adiós, hasta luego, gracias por la invitación Hasta luego, Sean. hasta luego a todos Bueno pues eh, lo dicho eh, la semana que viene Circuito de Red Bull Ring el circuito austríaco Nos vemos entonces Tengan una muy buena noche